La importancia de seguir reconociendo a los comercios, a los negocios de, en los barrios, que se viene sosteniendo a través de, de muchas dificultades, ¿no es cierto? Y ellos siguen y están, han pasado tres desde su mamá. ...y hoy su hijo, o sea, en, en tres generaciones... ...y eso es bueno y revalorizar, revalorizar dentro del Consejo Deliberante... ...a todos los negocios que se viene trabajando... ...y sosteniendo ¿no? a través del tiempo. Para nosotros como familia, que, que ya estaría la tercera generación... ...trabajando porque está mi hijo adentro... Este, no, ...no tenemos más que palabras de agradecimiento a ustedes... ...que se han ocupado de esto, a agradecer a toda la clientela al municipio que es mi vecino, ¿no? y que prácticamente creo que los conozco a todos los empleados que están al frente. Y, y bueno, más que nada es eso, dar las gracias por acordarse de una cosa que se debe al trabajo más que nada. 54 años y hemos bancado buenas y malas, feas, horribles y, y después buenas todas, todas las conocemos, a todas las situaciones de acuerdo a cómo esté la economía, todas esas cosas. Así que sabemos de crisis, sabemos de bonanza, y lo que venga, bueno, lo esperamos con ganas, de trabajar más que nada.